La confesión menos esperada del Pelado López, yo tengo 49 y estoy. Guillermo Pelado López se separó de la jujeña Sofía Jiménez y al poco tiempo comenzó a verse con alguien más. Habían pasado solo seis meses hasta que el conductor presentó a su nueva novia Neira Gorgor. De quien parece muy enamorado. Ayer, a casi un mes de haber tomado unas vacaciones, el conductor dio detalles de su nueva relación a través de su programa Todo por Hoy. Además, comentó unos tips sobre los cuidados, estéticos, que ella le obliga a llevar. Yo tengo 49 señora y estoy nuevo. ¿Sabes por qué? Hago un exprimido que me recomendó Nella ella que tiene limón, naranja y manzana verde, en ese orden. El limón es depurativo, limpia el hígado, la manzana verde también es muy buena. Y la naranja tiene vitamina C, explicó. Y agregó, mirando detrás de cámara, acá mi nutricionista, por su pareja, me está diciendo que lo bueno es no sacarle la cáscara. Ah, otra cosa que agregué. Me están haciendo las manos. ¿Sabes qué es lo lindo? Ella me corta con el alicate, después le mete una lima y por último agarra una suerte de esponjita. Y me quedan las manos como cuando Silvio Soldano abría el cofre de la felicidad, dijo con comicidad. Finalmente, el pelado sorprendió con otra confesión, anoche me dejé poner por primera vez cremita en charrugas. ¿Está mal? En el programa de Leo Montero, Mejor de Noche, hicieron un juego en el que preguntaban quién era más grande entre Sebastián Weinreich, 44, y yo. Y dijeron Wainwright. ¿Por qué? Porque me dejo poner cremita a la noche. Es suave, ella viene con los deditos y yo pongo la cara, cerró, mientras sus colegas se mataban de la risa.